Si sí, a que tú estás haciendo mención no fueran necesarios, pero ¿qué pasa? Aquí no hay un juez que condene a un político de eso del PLD. O si no, pregunta, búscame primero que esté condenado. Es cierto eso, ahí está tu aporte. Muy bien. Bueno, ojalá y que este no haya sido, pues el, el como yo decía, el, el comentario que haya sido tomado como principal. Porque el comentario que yo quería hacer con respecto para como preámbulo para la para la parte política que vamos a analizar la interacción con el pueblo en un momentito es el siguiente. Miren. Eh, El triunfalismo del Partido Revolucionario Dominicano podría convertirse, del Partido Revolucionario Moderno, podría convertirse en una, en una especie de arma de doble filo en su contra. Y yo creo que ese triunfalismo pudiera llevarle, junto con otros elementos, a recibir una sorpresa. Fíjense que en todos estos días he recibido muchísimas felicitaciones en las redes sociales. Por los comentarios que hemos hecho, estamos en una sociedad bizarra que camina al revés y que nos ven como el Yin Yang en dos colores: blanco y negro. No hay gris, no hay rosado, azul, amarillo. No, no, en blanco y negro. Si hablas a favor de Luis Abinader, estás en contra del gobierno de Danilo y del Penco. Si haces un comentario haciendo una crítica en contra de Danilo Medina y Gonzalo Castillo, te está pagando Luis Abinader. Y por eso en esta sociedad nosotros estamos tan atrasados. Y ya yo entiendo por qué la mayor parte de los comunicadores, periodistas, los que dirigen páginas, los de Paginero y todo el mundo, se ha apertrechado y ha establecido un comando de campaña en un partido de turno. ¿Por qué? Para tener una protección para tener un padrino, para que cuando venga el poder y los famosos cuatro años, usted tener publicidad, garantía, cuarto, pensión, como pasa con la mayoría y como vemos, aquí favorecen a cada rato un grupo de gente siempre y cuando esté cerca del gobierno. Pero este comentario lo voy a hacer con un sentido profundamente analítico. Desde mi punto de vista creo que Luis Abinader ha cometido cuatro errores que pudieran salirle muy caros. Los mismos errores que cometió José Francisco Peña Gómez para las elecciones del 96, producto del famoso fraude aquel del 94 y de toda la situación de convulsión política que se vivió en ese momento, que forzó a cortar dos años la creación de la segunda vuelta del Consejo Nacional de la Magistratura como punto luminoso, pero que le valió el triunfo al doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Qué errores cometió Peña Gómez que está cometiendo Luis Abinader ahora? Y parece que la historia se repite. Un momentito. Voy a hacer el comentario y después del comentario van todas las llamadas. El primero de ellos es el siguiente. El triunfalismo de José Francisco Peña Gómez le perjudicó. En esa época tener un 40% y pico como él lo tenía era algo extraordinario y entendía que ya él era presidente menospreciando a Leonel Fernández subestimando a Joaquín Balaguer mismo error que comete Luis Abinader el triunfalismo está subestimando no a Gonzalo Castillo que es el candidato a Danilo Medina que tiene como 40 años gravitando en el ejercicio de la política dominicana, y que dentro de esos 20 años, en el poder, le han tocado a él 8 como presidente, y los 12 siguientes estuvo prácticamente como funcionario hasta que renunció a Leonel al gobierno cuando era secretario administrativo de la, de la presidencia. El peligroso no es... El PINCO, él está subestimando a Danilo. ¿Qué tiene Danilo? Los recursos del Estado. Tiene todas las instituciones a su favor. El manejo de esta pandemia, de la que ha establecido un antes y un después. Y sobre todo, una serie de, de facilidades que le ha dado esta pandemia a su candidato que lo ha puesto como protagonista de todo y que le ha llevado incluso, desde mi humilde, desde mi humilde punto de vista, y bajarlo, y bajarlo allá también, a Luis Abinader, el triunfalismo. Ese triunfalismo, en segundo lugar, subestimando al enemigo. Fue el segundo error que yo creo, que ¿por Porque yo digo que lo está subestimando, a, a, agregado a ese, a ese, a ese triunfalismo. Bueno, por algo, pues muy sencillo. Han enfocado los cañones en contra del gobierno. Los cañones ustedes tienen que enfocarlo en contra del candidato y han seguido con Danilo y la corrupción. Nadie va a lograr una condena a nivel de corrupción en este país. ¿Qué sentencia ustedes recuerdan que haya condenado un hecho de corrupción que se haya producido en los últimos 150 años de la historia democrática y republicana nuestra? Ninguno. Todos han terminado engavetados en el archivo definitivo, en el zafacón de la historia, con la impunidad como garantía principal, descargados aquellos por insuficiencia de prueba, descargados aquellos por no haber cometido el hecho, todos por la influencia del poder y por la justicia corrupta que el PLD ha brindado a su favor. No que la ha brindado, no, que la ha blindado. Le ha brindado en bandejas de plata a todos sus seguidores la garantía de la impunidad y que todo el que ejerza un acto de corrupción no va a ser castigado. Le pasó lo mismo a Peña Gómez. Peña Gómez metió y enfocó sus cañones al anillo palaciego y a Balaguer. Hizo que Balaguer entonces le cerrara el paso, subestimando al muchachito, a Leonel, que se agenció el famoso frente patriótico y que le cerró el paso y se lo perdió República Dominicana porque a lo mejor José Francisco Peña Gómez, uno el más grande orador para mí de estos últimos tiempos, que recuerda la historia política partidaria dominicana de un origen humilde, con una gran sensibilidad, una gran formación dominado a más de cinco idiomas, varios dialectos con una gran preparación y una gran trayectoria cometió ese error ¿Y qué pasó? Se le coló el muchachito y Balaguer, enojado, le dijo: No, vamos a cerrarle el paso. Segunda vuelta. Y se unificaron con el famoso frente patriótico. Lo mismo, están subestimando. Y en ese sentido, infilando los cañones de manera errada, y no, hey, Danilo, la corrupción, no va a conseguir Orlando José Mera, no va a conseguir como Mazara, no va a conseguir nada en los tribunales. Como dijo hoy el. el el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, las elecciones del 5 de julio van viento en popa y el PLD sigue viento en popa. Yo tomo un solo termómetro. Yo recibía aquí diaria más de 500 y 600 llamadas, a la semana hasta 2.000, 3.000 llamadas más, cuidado, de la gente hablando, Miren, no me han dado los recursos, no han pasado por aquí, no me han dado la tarjeta, no me han dado el bono, no me han dado fase, no me han llevado la comida al ministerio, al colegio. No me han dado la fundita. No me están llevando las raciones alimenticias. No me están llevando la comida cocinada por el comedor. No me están dando eh, la funda que da. Esa gente dejó de llamar. ¿Cuál es el razonamiento que usted tiene? Que ellos le llevaron de la recomendación que yo hice aquí. Anoten, tomen agenda y vayan y resuelvan esos problemas. Le dieron tarjeta, cuarto y dinero a todo el mundo. 97 funcionarios que dice el PLD que no están en contravención, incluyendo a la vicepresidenta de la República, ejerciendo el poder, la institución que dirigen a favor de su candidato. Toda esa gente, ojalá, y yo esté equivocado, para entrar en el tercer error que ha cometido, y yo esté a lo mejor ofuscado y diga, bueno, eh, quizás... Eh, esa gente que le está cogiendo todo eso, que está calladita, que no ha vuelto a llamar, a lo mejor le cojan la fundita, el dinero, la tarjeta, las ayudas, y voten por el PRM, blanco y azul, cosa que yo dudo. Y el tercer error, ya para irme a la pausa, que yo entiendo que ha cometido desde mi humilde punto de vista, el triunfalismo, enfilar los cañones en contra del presidente Danilo Medina, que no es candidato, menospreciando y obviando y dejándole el campo libre a Gonzalo que pudieran todas las falencias y los errores que él comete, hasta en el discurso que cometió, dijo que yo voy a hacer 100 mil viviendas y yo estaba chequeando en su momento Balaguer, cuántas viviendas construyó en el mejor año no más de 5 mil póngale usted que sí, que usted haga 5 mil cuántas son en cuatro años 5 por 4 20, 20 mil viviendas para usted llegar a un ritmo de, de, de 100.000 viviendas, usted tendría que estar haciendo casi 165, 70 viviendas diarias y tendría que hacerlas de lunes a domingo contando los días feriados, los días, los días de la Alta Gracia, de la Mercedes, de Semana Santa, eh, que no vaya a haber, que no va a haber mal clima, que todo va a ser sol y que usted va a trabajar de manera interrumpida y que van a estar los recursos. Oh, pero no está ahí la, la, la ciudad Juan Borges. ¿Cuántas viviendas se comprometieron ellos a hacer ocho mil y, y van por dos mil y pico? Para poner un ejemplo, no toman en cuenta las falencias que tiene el discurso, y que es una persona que tiene serias dificultades, incluso en el debate que hizo el, el, para el Senado, los candidatos que fueron, Vinicio Castillo se manda a la fuerza del pueblo y que si yo que paz del PLD. Paz cometió un error terrible y le preguntaron a él incluso en, un, en, un, en, un, en una entrevista, en un programa. Y quién ha dicho que una persona que tenga algún tipo de dificultad mental y dijo mi hermana, por ejemplo, es ciega, sorda, no recuerdo bien y, y, y tiene toda la capacidad y ha llegado lejísimo. Una persona que tenga que tenga algún tipo de problema mental, algún tipo de dificultad eh, psicomotora, no, no tiene por qué representar un impedimento para que llegue a la más alta posición. Y él tragó, agarró un vaso de agua y tragó cuando le preguntaron. Entonces usted está reconociendo lo que dice la oposición, que el candidato del PLD tiene problemas mentales. Y tragó y ni, su, ni siquiera supo contestar. Ninguno de esas cosas le están capitalizando y lo están subestimando. En lo que ellos están con el triunfalismo, en lo que ellos están menospreciando y enfilando los cañones hacia Danilo... Y ya voy entonces con el tercer error, con esto termino, que ha cometido de mi humilde punto de vista. Y ojalá yo esté equivocado, y lo repito, y que lo hizo, y yo repito, hice el paralelismo con Peña Gómez, que lo cometió igual. Finalmente, no le tienen miedo a que todos los recursos lo están manejando en un estado de emergencia, de manera especial, sin rendir cuenta, el PLD. Y están haciendo lo que le da la gana. Yo veía a la gente en Capotillo haciendo fila para darle gas. Le dan comida, le dan tarjeta, le dan bonos, le dan salam, le dan pan. Y este es un pueblo hambriento y fácilmente estarían. Y les digo algo. Ustedes ven que no llaman a los medios. es esperando que sus bocinas en su programa comiencen a abrir sus encuestas todos los días, ya faltando hoy. 30 días exactos. 5 de junio, para el 5 de julio Y eso sería mortal, descuidarse. Y segundo, tercero, en esta tercera parte quería hacer énfasis en algo muy especial. La oposición realmente no está unida y sigue dividida. Porque un grupo está buscando sus tajadas detrás del gobierno y un grupo está detrás de Luis Abinader, buscando lo suyo y no se han compactado, y han hecho pequeñitas alianzas municipales, congresuales, pero no se ha conformado un bloque completo, compacto, real, que le lleva a decir que van a sacar al PLD del pueblo. Si sigue ahí durmiéndose, termino diciendo que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Vamos a cumplir con nuestro compromiso de publicidad y luego de ello venimos ya con la parte interactiva, el sondeo y las demás cosas, no se lo mueva bien.